todos bienvenidos al canal un día más bienvenidos a War thunder esta vez escenario dominación berlín berlín br 6.3 tanques de la US 6.3 no perdón 7.0 6.3 es mi t34-100 el br alto lo marca aquí tanto el is3 como el is6 el su100p con 63 es el otro pero bueno voy a salir como siempre con mi bichito, arranca 3400 y vamos como siempre a lo loco, rápido, a toda pastilla a por la zona C, cuando partimos desde, desde el lado sur, desde este escenario siempre me gusta ir rápidamente a tomarse, mm, esperemos que no haya un carro más rápido que yo o por lo menos que me dé tiempo a llegar al muro como digo yo, el muro justo ahí donde te puedes cubrir Aquí, a partir de este momento, tienes aquí dos tramos o dos zonas aquí en este camino empachado en, en el que eres un blanco perfecto Para los que... venga, ya me están marcando, ya me han visto Venga, ahí está, fuego de artillería Esa marca, justo por aquí y en la bajada, justo en esta parte de arriba Aquí eres muy... Uh, venga, ahí, muy bien si no me ha disparado ahí ya va a ser difícil ya en esta parte también A ver, ahora bajamos Y ahora Listo, ahora ya estamos a salvo de los que se ponen justo en la zona de. Ah, que es un visitante Venga, está pisando C Pues nosotros también Que es un T92, parece, americano Bueno, pues está ahí, el colega justo en la otra parte del muro A ver, a ver, tío, por dónde se asoma Esperemos que esté solo Que no venga acompañado ...que no me vea... Ay, cuidado, ...cuidado, hay alguien más aquí... ...yo no estoy conquistando, estoy tomando... Venga, ...acaba de disparar... ...venga, vamos a por él, vamos a por él... ...ah, se esconde... ...no sé si me ha visto, puede ser que sí... ...pues bueno, ahora mismo tengo yo esta posición... ...venga, esperemos que no se asome por esta parte... ...venga, comete el fallo... Ay, venga, te asomaste por el mismo sitio... ...perfecto, venga, y de lateral... ...ahí está, lanzamos un sumito y la zona C... Empezamos a tomarla, muy bien, venga Artillería, por ahí tenemos compañía Dos pajaritos, ahí tanques Medios En esa parte de ahí es una zona Una buena zona para Apostarte y empezar A disparar, vamos a echar un vistazo a ver qué más tenemos, por ah, ahí está, zona capturada Por ahí se ve un disparo A ver, con mi propio humo no veo nada a ver, a ver, venga, tiramos humo, venga, vamos a quitarnos de aquí, vamos a aprovechar que el humo haga su trabajito, venga, nos cubre la espalda Y vamos a colocarnos justo aquí a la entrada, justo en este callejoncito. Y así podemos ver a los que vayan, a los que puedan ir apareciendo Saliendo del respawn, bueno, aquí no ve nada, con la mira del comandante, sí, con la mira del jefe de carro si sí puedo ver a los que estén por aquí Venga, a una distancia aproximada Son un cuadrante 180 Está un poco más lejos, hay un cazacarros Y un tanque medio, el cazacarros lo tengo justo Un pelín a la derecha, ese muro me lo tapa No lo veo Bien, la iniciativa es nuestra Ahí está, estupendo Bien, arreando. Venga, la zona A ahí, aunque A ver, vamos a ver. Midiendo distancia. 350. Pues sí. Más o menos. 350. Desde aquí. Venga, vamos a ver si algún pájaro aparece. Venga, la zona A es de ellos. Pero hay muchos compañeros nuestros que están ahí. Es decir, ¿cuánto caiga el que. ¡Ah! En amiguete, eso que eso. Uh, super piercing Ahí está, ese tío, ¿eh? Me lo tapa. Venga, 350. Hemos dicho 400. Pues el sitio. ¡Ah! Le pega al muro. ¡Qué bien! Estupendo. Venga, recarga rápido. Venga, ahora sí lo veo. ¡Qué pena! Si me hubiera esperado, venga esa marca. Vamos a ver. Venga, venga, venga. El tío me habrá visto. Por ahí, por ahí, por ahí. Ahí, perfecto. Impacto. Él también me dispara. Ya me ha visto. Claro. Al fallar ese disparo, ya me acabo de delatar. A ver, está el tío por ahí. O de artillería. Está claro. Tanque medio, esa marca ahí. Y el tío parece que es ese. Parece que es ese. Venga, el humito rojo aquí. Para, para venga, marcando la artillería enemiga. A ver, ¡eh! Ahí está el colega. Venga, ahí está, ahí está. El problema es que. Venga, tengo que reparar. Vamos un poco ahí. 34, 33. Venga, medio minuto. Oh, mal sitio. Venga, ha fallado Bueno, bueno, un momento Dos disparos tan seguidos no da a este bicho Así que tiene que estar acompañado Es imposible que ese Super Piercing En menos de 7 segundos O 10 segundos haya disparado ahí, ahí hay dos Venga, lo están marcando, estupendo Ahí nuestros aviones haciendo un buen trabajo Nuestros pilotos muy bien pues las tres zonas son nuestras muy bien oh, y la zona b ahora no que para que hable venga artillería vamos a echar un vistazo ahí a ver si algún pajarito que baje vamos a cubrirnos aquí donde están las trincheras que estamos aquí en un desnivel más bajo del terreno y no somos tan visibles porque Incluso ahora estando de lateral, es que si nos pillan, nos destrozan. A ver si algún pájaro se decide a tomar C. Y aquí estaremos nosotros esperándolo. Sí, pero aquí mal sitio estoy. Como no me, no me coloque en otra posición. Vaya, vale, acaban de tomar B. Más, más, Tanque ligero Ahí en C ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí, ahí en C Está apostado ahí Pero no está pisando C No está pisando C Pero está ahí Esa marca de tanque ligero Se ha visto muy clara A ver el pollo No lo he visto caer Pero es raro que esté ahí Ahí está, sigue estando ahí Pero no pisa No pisa Ah, Es eso Ahora, ahora sí que ha caído Se ha visto justo ese disparo Justito ese disparo Se ha visto que el tío está ahí Bueno, si me acerco un poco más Quizá aquí acercándome a esta plataforma Que tengo a la izquierda Podré tener una mejor visión Incluso aquí, en este agujerito A ver Venga, a ver Vamos a ver uh, Por aquí, así uh, Normal altura, vamos a ver 400 No bajamos, 150 Está bien Pero si pasan va a ser Visto y no visto ese cazacarros que acaban de marcar justo en el arroyo en el río Ese que hay ahí, están tomando B, pero hay una marca en medio ahí De esos dos tanques pesados compañeros Y la zona B, había una marca, venga, hay disparos Ese tanque medio, no sé si era el mismo que desde el principio Se esconden justo detrás, venga, a la zona, a esta tomada Venga, ese avión a ver ese avión que es lo que hace, eh, ahí tengo a un compañero que es un tanque ligero, puede ser O si no, algunos de los que tengo en la zona B o incluso el otro, desde donde está, un poco más arriba de la zona A Es posible que hayan acertado ese tanque ligero que había ahí, venga esa marca justo ahí en el agua Están avanzando mis compis, venga vamos a meternos aquí en este agujero Aquí estamos un poco más cubiertos Venga, ese tanque medio así que ahí Esa marca de antes también A ver si lo podemos ver Ahí está la marca Venga, la depresión cojonuda Como siempre, venga, un compañero avanza Un compañero Con camuflaje de nieve Estupendo, un Tiger Bueno, no pasa nada Hay que darle colorido aquí a la partida Venga, muy bien Esta partida ah, Solo falta que alguien tome, ¿ah? ¿eh? avanzando muy bah, pero eso que es, dos tanques bueno, uno ha caído un tanque medio, cerca de A y otro tanque, que va a pasar con A Ahora, venga, vamos a echar un vistazo venga, nos vamos a jugar vamos rápidamente aquí, a la zona B desde, desde B puedes dominar por ejemplo, algunos que pueden aparecer por A o incluso algunos que se aposten En zonas más altas Venga, ahí está esa marca Ese tanque medio está pisando a, a Es de ellos El tío sigue estando ahí Y vamos a echar un vistacillo A ver, a ver, a ver Avión Ay, Demasiado alto Demasiado tarde Ya no me da tiempo Venga, esa marca Cazacarros Venga, más artillería En esta partida ya está ganada Estamos casi en el respawn de ellos ya con tres tanques pesados y cazacarros. Está muy bien, venga, esa caza ¡Ah, eh, cazacarros! Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, 150, 300 más o menos, buena distancia. Vamos a buscarlo. A ver, a ver, estás? Hombre, ahí está. Ahí está, colega. Venga, vamos a buscarlo. Eh, un poco más atrás. Venga, quieto ahí. Vamos a ver, a ver, a ver. A ver. Bien, estupendo, es un Lorraine, ¿no? Creo que es un Lorraine Cazacarros francés, bueno, pues cayó Muy bien, ¿veis? Este es buen sitio Para los que se apostan justo en esas casitas de ahí Estás muy expuesto, pero también es un sitio cojonudo Venga, no, venga, estupendo, iba a tirar artillería a la zona A Pero bueno, si están mis compañeros tomándola, pues ya no Venga, ahora se están marcando un tanque pesado justo ahí al lado de A pero bueno, estamos tomando esto, esto ya está listo Una pestañita y se acabó en Berlín ah, Berlín, como siempre Berlín, venga, vamos a dejar los últimos restos Ya que, no, que tenemos de munición Ahí Cojonuda Esta partida está ganada Venga, que no nos maten Ya no sale, ya no sale nadie Aquí no sale nadie Y esto está ya ganado Perfecto muy bien, qué buen trabajo, ahí está el mejor escuadrón, Ibis, cómo no Misión cumplida, octavo en el equipo, dos objetivos terrestres destruidos, una zona capturada Como siempre, Berlín, Berlín, me encanta Berlín Vamos a ver el premio, será poca cosa, pero bueno, es una partida mmm, No de las más apasionantes y movidas, pero es una partida que poco a poco... Tienes buenos compañeros, como en este caso, buenos tanques pesados, vas avanzando. 28.453, está muy bien. Bastante bien, perfecto. Venga, ahí avanzando en la investigación del T80B. 78% de actividad. Muy bien. Y críticos, ahí está. Perfecto. Muy bien, pues nada, esta es la partida, como siempre, maravillosa que me sale mi Berlín. Otras veces es incluso está mejor matar más gente, pero normalmente si parto desde la zona del sur me gusta ir a por C y en este caso he tenido suerte otras veces me he visto en la situación contraria acorralado y justo es asomarme y, y que me maten como es, como hoy es precisamente hecho yo con 792 92 bueno pues nada, esto ha sido todo en Berlín, espero que os haya gustado la partida, dale un buen like que es la mejor manera de apoyar el canal y abajo, caja comentarios, recorda, acordaros eh, tenéis enlace al Escuadrón Ibis en Discord, tenéis enlace en Instagram y, y el enlace en Facebook. Pues nada, esto ha sido todo y como digo, siempre nos vemos en un próximo. Chao, chao.